Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. El día de hoy traigo un tema que es muy importante, muy importante y muy responsable. Y lo saqué de los comentarios de unos videos anteriores. Y esto es para decirles que realmente leo sus comentarios. Lo crean o no, leo todos sus comentarios. A veces es difícil responder todos, pero eh, muchas veces leo los comentarios y saco los temas, precisamente lo que ustedes me comentan. Así que no duden ni un solo momento en... Eh, dejar sus comentarios, en mandarme sus preguntas, en contactarme sobre algún tema, alguna cosa que tengan, eh, algunas preguntas o dudas al respecto porque, lo crean o no, siempre leo y a veces me tardo un poco en responder, pero los, los, los videos, los temas, los videos los saco principalmente de los comentarios, de lo que las personas piensan, lo que la gente debate y, en fin, de todo esto. Y el día de hoy Quiero compartir esto porque, eh, bueno, en uno de los videos una chica comentaba que a veces los hombres simplemente les gusta, vaya, tener sexo y después se van. Y sí, he platicado de eso muchas veces, les he comentado muchas veces que no deben tener sexo tan rápido con un hombre, pero el tema de eso, del video de hoy, no es sobre eso. Esta chica también comentaba, bueno, más bien se quejaba de algún chico y, y decía que, bueno, que los hombres te embarazan y se van. ¿Ah? Y esa frase resonó mucho en mi cabeza porque el hecho de que alguien diga te embarazan y se van suena como a una violación. ¿no? Suena, suena como que alguien te forzó a tener sexo, te dejó embarazada y se fue. Y bueno, si así fue, evidentemente existe las cosas legales, hay que ir y poner una demanda y demás Pero bueno, hoy no quiero hablar de violaciones Porque es un tema bastante feo No me gusta hablar de eso Lo haré algún día Pero eh, vaya, a lo que voy con este punto es que eh, Cuando una mujer tiene el consentimiento tiene, Vaya, da, el consen da su consentimiento para estar con un hombre Y ambos deciden tener relaciones sexuales eh, cualquier consecuencia que venga después de la relación sexual es culpa de los dos. ¿Ah? Tanto el hombre como la mujer, los dos juegan un papel importante. Entonces cuando dicen, me embarazó, suena a, suena a que estás jugando el papel de víctima. A que él simplemente vino, te hizo algo que tú no querías y tuviste que lidiar con las consecuencias. Y no es así. ¿eh? Chicas, dejen de jugar a las víctimas. Ustedes deciden tener sexo con un hombre, ustedes deciden no cuidarse o darle la pauta al hombre para que tenga sexo con ustedes sin protección. Porque a lo mejor están muy calientes, porque a lo mejor piensan que no va a pasar nada, porque a lo mejor piensan que es muy fácil, porque a lo mejor piensan que solo es unos, unos segundos y ya, por lo que ustedes quieran. Pero, la responsabilidad es de ambos lados. Entonces, en vez de decir, me embarazó y se fue, vas a decir, nos embarazamos y se fue. ¿Ah? Es muy diferente. Ahora, y bueno, obviamente, hablando de esto, eh, quiero platicar. Es, es muy común que las mujeres piensen que es la obligación del hombre traer un condón en su bolsillo. Y la lógica detrás de esta idea es válida, ya que la lógica es, bueno, el hombre es el que tiene que usarlo, por lo tanto, el hombre es el que tiene que comprarlo y traerlo. ¿no? Y es una lógica bastante válida. Sin embargo, uh, cuando las mujeres piensan de esa forma y no tienen un método anticonceptivo que ellas mismas estén usando, básicamente le están dando todo el poder y la, y la responsabilidad a un hombre que a lo mejor acaban de conocer o que no llevan conociendo por mucho tiempo o que no saben qué tan responsable es. Entonces, básicamente le estás poniendo en las manos de esa persona tu vida, tu cuerpo y lo que pase con tu futuro um, y el consejo es no lo hagas, ¿Ah? no lo hagas, ¿por qué? Porque si tú no eres capaz de tomar responsabilidad de tu propio cuerpo y de tu propia vida, ¿qué te hace creer? que otro hombre o que otra persona se va a preocupar por lo que pase contigo. Uh -huh. Si un hombre, digamos chicas, se van de fiesta, conocen a un chico que les encanta, les agrada y vaya las cosas se dan, existe la química, llegan a un departamento tuyo o de él, las cosas se ponen calientes y deciden tener sexo, eh, vaya y después de eso se embarazan, es decir, tú quedas embarazada, si tú no tuviste, no tuviste la prudencia y el cuidado de protegerte, de pensar en lo que podría suceder contigo y con tu vida, ¿tú por qué crees que ese hombre va a pensar en ti? Obviamente, sobre todo si son hombres jóvenes y si no tienen eh, y si son un poco irresponsables, no van a pensarlo dos veces antes de desaparecer en el momento en que les digas estoy embarazada. ¿Por qué? Porque es algo que cambia toda tu vida. Lamentablemente vivimos en un, en un mundo, en esta vida en general, las mujeres tienen que pues, lidiar con el embarazo. ¿no? Claro que si los hombres fueran los que se embarazaran, las cosas serían muy diferentes. Pero no lo son. Entonces, las mujeres son las que se embarazan y por lo tanto las mujeres son las que tienen que cuidarse más. Chicas, pónganse las pilas. No confíen en los hombres tan fácilmente. No importa que parezca un príncipe azul y que se comporte con el, como el mejor caballero. Nada te garantiza que él va a estar a ti, ahí contigo para las consecuencias de lo, que, de lo que puede ser un accidente o de lo que puede ser algo que no estaba planeado. Entonces... Olvídense de esas ideas, eh, digamos, obsoletas y anticuadas de que ah, el hombre es el que tiene que traer los condones. No, ustedes también pueden tener un condón o dos condones en su bolsa y si llega el momento le preguntan al chico, oye tienes un condón, si lo tiene qué bueno, significa que él está preparado y que siempre se está cuidando, eso, eso habla bien de él porque significa que no importa cuántas parejas te haya tenido o cuántas eh, veces a la semana tenga sexo. El hecho de que tenga un, un condón en el bolsillo significa que está preparado, que es responsable y que se cuida. ¿Mm? Si te dice, no, no tengo y aún así quiere tener sexo, probablemente no eres la primera mujer con la que trata de hacer eso. Y debes tener mucho cuidado. Entonces tienes dos opciones, le dices, ¿sabes qué? No vamos a tener sexo si no tienes algo con que protegernos. Te doy tiempo, aquí te espero, ve, corre a la farmacia, al supermercado, corre con tu vecino, pídele un condón, lo que tú quieras, pero no va a haber diversión sin condón. O sacas el condón de tu bolsa y le dices, es la última vez que lo tengo yo, porque la próxima, si no lo tienes, si tú no lo traes, no va a haber nada. No se trata de que hagas las cosas más fáciles para el hombre. Simple y sencillamente se trata de que tú te cuides. De que, tomes, de que te hagas responsable de tu cuerpo y de lo que puede pasar con tu vida. Porque te repito, si tú no cuidas de ti misma, no hay una razón por la que un hombre que te acaba de conocer deba cuidar de ti. ¿Me explico? O sea, a, a, lamentablemente hay muchos hombres que son muy patanes, hay muchos hombres que son irresponsables, hay much, muchos hombres, sobre todo en esta época en la que estamos viviendo, en la que, bueno... Los hombres están, están simple y sencillamente acostumbrados a tener sexo de forma muy muy sencilla Y a veces van dejando hijos regados por todas partes porque las mujeres creen que no va a pasar nada Es mejor prevenir que lamentar Entonces chicas, por favor, por favor Número uno, siempre Cuídense, tengan un método anticonceptivo para que no se embaracen si no es algo que están buscando. Y dos, el embarazo no es la única cosa de la que deben de cuidarse. Las enfermedades sexuales, de transmisión sexual, también es algo que deben tomar en cuenta. Entonces, eh, qué bueno que estén tomando alguna píldora o que estén tengan el parche o lo que ustedes quieran, pero también usen condón si están o si van a estar con alguien que no sabe perdón que no saben si es saludable o si ha estado con muchas personas o si está constantemente cambiando de pareja eh, protéjanse con un condón femenino o masculino lo que ustedes quieran pero protéjanse y la otra, el otro, la otra recomendación es eh, nunca confíen en lo que un hombre puede decir o hacer cuando están a punto de tener sexo. ¿eh? Porque a veces las hormonas son tan fuertes en los hombres que... Realmente no les importa. Y diría, van a hacer lo que sea y van a decir lo que sea con tal de tener sexo contigo. Aunque sea 10 segundos. Te van a decir... Si le dices, ¿sabes qué? No quiero tener sexo sin condón Te van a decir, ok, ok, no pasa nada Ahorita voy Y entonces te van a tratar de besar por aquí, por acá Ponerte súper caliente, súper cachonda Y ya que no puedas más eh, Y ya que al punto de que, en, que, en el que digas Bueno, solo un poquito Y ese solo un poquito nunca es solo un poquito Y entonces es cuando las cosas, los accidentes pasan Entonces no confíen En el momento en que el hombre diga, ¿sabes qué? No tengo condón, pero ¡ay! Ahorita voy por él No, no, no ¡Pum! Cortas todo, que no te caliente más, vas por él o si no se acaba, no hay nada y punto. Y en ese momento te apuesto que el hombre va a salir corriendo más rápido que una charamusca y va a conseguir un condón en, el, en segundos, te lo juro, te lo aseguro. En fin, y la otra es no jueguen el papel de víctima. Eso de que me embarazó y se fue, no, no mi reina tú abriste las piernas y lo disfrutaste también así que también es tu responsabilidad y tu consecuencia se fue tal vez sí pero es nos embarazamos y se fue y también aprende a aprende a eh, elegir bien a los hombres ¿no? elige bien al chico con el que te vas a acostar porque tampoco se trata de que uno ande por ahí acostándose con cualquiera y para los hombres chicos esto es muy importante Tampoco anden por ahí acostándose con cualquier chica Solo por, solo por acostarse con alguien Ajá. Algo que yo hago Y que creo que es bastante Digamos no, no sé si es maduro o no Pero creo que es algo bueno Es que yo no, tengo, yo no tengo sexo con alguien Si antes de tener sexo con esa persona No siento que quizá podría ser O tiene el potencial de ser la mamá de mis hijos ¿Por qué? Porque, digámoslo así Pensemos que conozco a alguien Y digamos que no me gusta O digamos me gusta pero Realmente nunca tendría algo con ella Y la única razón por la que tengo sexo es porque ando de caliente ¿Ah? Si por alguna razón las cosas salen mal Y esa chica queda embarazada Evidentemente tengo la opción de Irme y de desaparecer y no volverla a ver pero eso es muy bajo y es muy patán y es un poco cobarde. Y la otra opción es que, bueno, pues me haré responsable. No significa, no significa que me tengo que casar con esa persona. Pero vaya, hacerme responsable de algo que yo también fui parte de. Entonces, no me voy a sentir muy bien. El hecho de que tenga un hijo con alguien que nunca me gustó como potencial madre, ¿me explico?, uh, sería muy mal, imagínate que tienes que ir con tu familia, presentarles a los hijos y a la mamá es ella y, y, y tu familia va a decir como que, ay mamacita, esa es la mamá, que estabas borracho, estabas ciego, ¿qué te pasó?, ¿no? Entonces, siempre, cada vez que tengo sexo o que quiero divertirme o lo que sea con alguien, la veo la conozco un poco y digo, ok, si las cosas se dieran mal, si algo sucediera, algún accidente o algo, creo que esta podría ser la mamá de mis hijos y no tendría ningún problema con eso. Y, pero si, si, no lo, si no lo piensas así, entonces simple y sencillamente no tengas sexo con ella. Y siempre cuídate, siempre ten un condón contigo en tu bolsillo, no te cuesta nada. Y créeme, no por favor, no trates de tener sexo con mujeres o con chicas sin protección. No solo porque las puedas dejar embarazadas, pero porque tampoco sabes lo que ellas traen. No sabes su pasado. Muchas veces ni siquiera ellas saben las enfermedades que pueden tener. Hay enfermedades que no se sienten. Hay enfermedades que no se ven. ¿Ah? Entonces, es importante que... Eh, te cuides, te protejas también tú. Eso va para hombres y para mujeres. Y bueno, eso es todo. Espero que este video les sirva algo. Compártanlo con aquellas personas que ustedes, ustedes saben que son un poco fáciles, ¿no? Todos sabemos de nuestros amigos quién es el, el que anda así como... Eh, que es un poco más amigable de lo normal uh, y quién es un poco más fácil de lo normal. Entonces... Compartan su video con esos amigos que ustedes saben que necesitan escuchar esto. Y eh, bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, ya saben, los comentarios. Síganme en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Y no olviden eh, suscribirse, darle like, por favor, ponerlo en favoritos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.